Vamos a esperar a que llegue gente. Empezamos la transmisión. Claro. No, pues ya Me debe de aparecer la transmisión. Ya estamos en vivo. Ahorita que empieza a entrar gente, ¿no? Sí. sí, pero bueno. no No. Sí, porque todavía no me aparece la transmisión. Sí, ya. Ah, en directo. Ahí está. Estamos en, en vivo. Se ve padrísimo, ¿eh? Con el, con el osmo cuando te vas y te acercas. Sí, pues es lo que estoy intentando. Sí, se ve padrísimo. ¿Y? ¿Quién sabe qué? ¿Por qué tiene como ojo de pescado? No tiene como un gran angular porque se extiende bien cabrón, ¿eh? Sí. Le, pues, ¿Ahí hay opción de ponerle? No. Tiene como un gran angular. Bueno, ya. Vamos a empezar la pues no sé transmisión. si es que sea... No. Dice saludos la... a SKR. Un abrazo. ¿Cómo está, gente? Buenas tardes. Estamos iniciando una transmisión especial. Especial porque tenemos una caja que nos llegó del correo. Así que aquí vamos a tener... Pues la transmisión de lo que tenga esta caja, pueden verla ahí. ¿Ya no las etiquetas de acá? ¿Veo? Ahí ya. déjame ocultar las etiquetas. Ahí está. Perfectísimo. Saludos a Simsi. Hola, Oxlack Beach Charlie. Oxlack, saludos a Z Low Oxlack, saludos. ¿Cómo bueno, están gente? Saludos, buenas tardes. Estoy muy contento porque me acaba de llegar esta caja que nos enviaron desde Zen Market. Desde Zen Market, recuerden que pues, Zen Market es la, la mejor opción para poder comprar cosas en Japón y que se las envíen a Latinoamérica. Entonces Zen Market es el logotipo que está aquí abajito. Ahí se ve. Ahí está, Zen Market. Yo ya llevo como tres años usándolo, siempre, siempre me han llegado mis artículos, todo bien, todo en orden, como están viendo, llegan aquí empaquetados y no se rompe nada, no se pierde nada, todo muy accesible, es increíble ese market porque a mí me gusta mucho comprar en Japón y pues bueno, eh, en lo que voy a, hasta Japón a comprar cosas, mejor traigo por cajas. Así que hoy vamos a destapar lo que pude adquirir en Japón Bienvenidos, buenas tardes, es una transmisión especial Y vamos a empezar por las, todas las cosas que vienen aquí Sé que son maravillosas A mí me cautivaron, así que vamos a iniciar yo creo por un, por un clásico Vamos a ver qué es esto Y mientras tanto pues saludotes a toda la gente que se está uniendo A Fran, a Jessica Martínez Cruz Si quieren obtener cosas como estas desde Japón en la descripción de este video les dejaré el enlace para que puedan entrar a Zen Market, puedan hacer su cuenta. Les van a regalar 300 yenes y con esos 300 yenes ya pueden comprar su primer artículo en Japón. Bueno, yo pude comprar varios y me los pueden guardar ahí en una bodega y después me los envían juntos. Así que ustedes también pueden hacer lo mismo y vean, vean que me acaba de llegar. Este es un E.T. Está bueno. Padrísimo, desde que lo vi me gustó mucho. Yo ya tenía algunos sets, pero la verdad este queda excelente para mi, para mi colección de extraterrestres que está acá arriba. Vean. O sea, este queda súper bien por aquí. Bueno, ya no cabe, ya no Ahí. cabe, pero... Pero sé o si sea, sí se ve súper bien, ¿no? En la colección de extraterrestres. Perfecto. Este alien se queda ahí en la colección de extraterrestres Para la gente que vio la película Pues obviamente le va a causar nostalgia Déjeme ver de qué año es este A ver, déjeme ver No tiene, no tiene datos No tiene datos No le encuentro Uy, pero este se ve viejito, a mí me gusta Se ve muy, muy bueno ¿Tú viste este? ¿No viste ETE? No manches, que no has visto ETE. No me exponga. Eh. ¿Por qué? O sea, nunca, nunca te llamó la atención, no, nunca no, tuviste no. la oportunidad. Eh, o... Yo creo que no tuve la oportunidad y ya crecí y ya no me llamó la atención. Y ya por los Avengers, ¿no? Este, algo así. No, man. La película ETE e es genial, es maravillosa. Steven Spielberg es el director. Y Steven Spielberg hacía cosas increíbles, increíbles, entonces... Pues Ete es una de las más clásicas de extraterrestres, Ete el extraterrestre, ahí está. ¿Quién sirvió vio Ete, gente? Eh, buenas tardes, Oslag. Fuku, espero, Pichero, un abrazo. Julián Sierra, saludos. Creo que es una muñeca inflable? No, no, son puros juguetes. Este está excelente para mi colección de extraterrestres. Este me gustó muchísimo. Vamos a ver qué más tenemos todos esos artículos los compré en tiendas japonesas este por ejemplo este, este debe de ser estadounidense supongo pero hay cosas que están en japón de otros países y las pueden adquirir en Zen market entonces puedes comprar cosas de hasta de otros lugares depende si le sabes buscar en Zen market si te tomas el tiempo puedes encontrar cosas maravillosas y para la gente que es coleccionista pues Zen Market es un lugar maravilloso para poder obtener figuras buenísimas. Vean lo que estoy sacando. Esto es parte de lo que vemos en el canal. Y me gustaría hacer un... Me gustaría hacer un video sobre estos dos. Fíjate que estos son... Son yokais. Que son... Este... Fantasmas o son eh, monstruos o son criaturas del folclore eh, japonés. Ahí está, estos son yokais. Están padrísimos este, uh -huh. siempre me ha gustado este de un solo ojo. Sí, sí, son fantasmas japoneses los yokais. Y ya tengo coleccioncita de los yokais, eh? pero este eh, me hacía falta. Y bueno, el otro ya, ya lo tenía, así que este todavía puede ser de regalo. ¿A quién se lo podemos regalar? No, alguien sé. especial, o sea, alguien mmm. muy especial se lo vamos a regalar, yo creo que mañana, a ver gente, si me está ahí, yo creo que mañana a lo mejor pueden ver a quién se lo podemos regalar, a alguien muy muy especial, muy especial, va a ser sorpresa, espero que sí se pueda, si se puede mañana les tenemos de verdad una sorpresa. Super, super ¿eh? ¿no podemos dar una pista? No, no podemos dar ni una pista porque qué tal si no se nos hace, pero... Mañana podemos hacer quizá un en vivo con alguien que ustedes nos esperan y podríamos regalarle uno de estos, ¿no? Sí, me parece perfecto. Un fantasma japonés. Un yokai. Vamos a ver qué más tenemos. Yo estoy completamente en pijama, no me vayas a grabar el fantasma. No, nada, no, si no me importa. <risa> y aquí tenemos. Oh, aquí tenemos un metaluna. ¿Sabes qué es un metaluna? Tío Roy, ¿sabes qué es Metaluna? No, ¿qué es Metaluna? Tampoco, es una película. Es una película. Ya no El tío Roy no sabe tampoco de este extraterrestre. Tengo 10 años, por favor. Pero es que es otro clásico. ¿Ya leíste en los comentarios? ¿Qué dice? ¿Los últimos? Se sí, mira chida la acción, dale. <risa> qué chistocitos, qué chistocitos son a ver déjenme ponerlo primero bien ahí está lo estoy armando y es un metaluna, o sea los que les gustan los extraterrestres este es un clásico déjenme ponerle la manita y ahí está vean, un muñequito, sí se ve padre ahí ¿eh? a ver, a ver ahí está lo tengo no me de encontrar. Encontrar. ¿Sí se ve o no? Sí, sí se ve El Metaluna, un extraterrestre Este es... Eh... No me acuerdo cómo se llama la película El día que se paralizó la Tierra, me parece El día que la Tierra se paró <risa> ¿Sí? ¿Alguien puso ahí? No, no, no El día que se paralizó la Tierra, alguien es... se paró la Tierra, algo así Creo que esta es este, la película donde sale el Metaluna Está muy bonito, ¿eh? Ahí se ve perfecto. Para los coleccionistas, esta es una muy muy excelente figura. También para mis extraterrestres que tengo allá arriba. Lo... Queda perfectísimo, ¿no? Bien, si sí quedan increíbles ahí, eh. Sí. Bien, vamos a abrir otro, otro juguetito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Este que es de muchos. Tenemos aquí un paquetito de muchos juguetes. Estos juguetitos se le llaman juguetitos piñateros. Porque venían pues en las piñatas, ¿no? En los ochentas. Los bueno. Sí, sí, sí, digamos. Que a lo mejor en México no. Pero en Japón sí se vendían así como por, por kilo. El punto es que pues son muchos dinosaurios, son criaturitas yo lo compré específicamente por algunas en especial, estos son dinosaurios vamos a dejarlo por aquí, no son de los que pones en agua y crecen, todos estos son ochenteros todos estos son ochenteros pero yo los compré por algunas piezas en particular, ahorita les enseño las piezas que eran las que me interesaron aquí seguimos sacando este es un anquilosaurio, este es un soldadito esto también se puede encontrar en México, ok este ya es eh, representativo, representativo japonés este ya es un kaiju eh, pero este por ejemplo este es el que me interesó entre otros este es un dragón pero la escultura del muñequito es muy diferente a los que podíamos encontrar en latinoamérica esta escultura es meramente japonés y es como un tipo dragón hay unas maquetas que se ven padrísimas eh, con estas, este tipo de figuritas yo tengo colección de, este, de estas figuras y tengo un escenario ahí como lunar para poner a los monstruos como si fueran de otro planeta. Y como voy a construir, ya les había dicho, pues quiero poner algunos nichos. Donde se vean como planetas y poner estos animalitos como si fueran de otro, de otro planeta. Entonces está padre, lo compré por eso este, este lote. Déjenme ver si sale otro de los que me interesaron. Aquí tenemos otro de los que me interesaron, que es este. Que seguramente, eh, uy, ¿este qué es? Este es el padre, ¿no? Eso es un amor, ¿no? A ver. No mames, este es Munra, güey. ¿El inmortal? Sí, es Munra. Sí, es Munra. Oye, este monito, a los coleccionistas de Himal man sí les ha de interesar mucho, ¿eh? Pero a este yo me lo voy a quedar porque. <risa> pues este es raro, este, este monito en, en México no hay. Este Munra está padrísimo. Órale, de He-Man, ¿eh? Los que sí se acuerdan de he pues sabrán de qué. ¿Tú viste He-Man? No, no soy de ese buque. Ay, tío, Roy, no has visto nada. No has visto nada. ¿Quieres que salgan unos Avengers aquí, verdad? Soy millennial Aquí también me salió este, que también es un yokai. Este es meramente japonés. Eh, y aquí también tenemos este. Mira, este gordito está raro, ¿no? ¿Quién? Esto, o sea, este... Ah, gordito, ah ya, ese... <risa> Sí, también. Está rayito. Son criptidos, ¿Cuál man? ¿Cuál He-Man es el de los Thundercats? ¡Ay, pendejo! <risa> Digo, perdona. <risa> Digo, Murra de los Thundercats. ¡Qué perro oso! ¡Qué perro oso! ¡Murra de los Thundercats! Gracias. Gracias por pendejearme porque me lo merecía, ¿no? No me pendejeó, pero tiene toda la razón. Este Thundercats. Los Thundercats, sí los viste. Sí, eso sí, sí nah, no te Es seguro. el de Leo, ¿no? Sí, sí, sí, los vi. ¿Se sí. ¿Sí los viste? Sí, pues ahí es Moon Real Immortal, ¿no? ¡Ah! Tío hay ¿qué? ¿No? Y sí, yo de He-Man, ¿no? Pues sí, claro. Y yo todavía diciéndote que, que sí. <risa> <risa> ya tenemos ya, otro enanito corte. aquí amarillo. Este También no sé de qué sea. Los voy a investigar. Y siguen saliendo animalitos. Y Budas gorditos. ¿Tú estos animalitos, la verdad, los, los son como juguetes piñateros, les digo, porque son muy sencillitos, pero estos juguetitos son ochenteros. Entonces, quizá no tengan un valor eh, de coleccionismo más que el sentimental. El de que cuando eran niños, los, la gente que tenga ahora 30, 40 años, 50 años, pues a lo mejor sí les recordaban estos estos juguetitos, ¿no? Que, que eran muy, muy especiales. Y bueno, ¿este, ¿este este es un payaso? No, no, sí, parece un, pa sí, parece ¿Es un payaso. payaso. Sí, no la cámara no le no, gusta. No, ¿El payaso a... de Toledo será? <risa> me salió el payaso de Atoledo, gente. Ahí pueden verlo. Claramente el payaso. Ahorita debe de salir una bruja por aquí. <risa> una bruja, vamos a ver. Y tenemos una pesa. ¿Esto qué es? Esto es una pesa, mira, está pesado ¿Quién sabe qué fue qué era lo que traía aquí? Nada más hizo de... peso para el envío. Sí. <risa> le pusieron pesas para que cobraran más sí. o no sé. No es Imán. Ah Imán. No es un Imán. Oh. No se pegaron. A ver. No. No, ¿verdad? ¿No? no. No es Imán. ¿Quién sabe? No es Imán. Es... No es Imán. <risa> vamos a ver, vamos a ver la otra bolsita. Aquí deben de salir los las bolas chinas, los ponen. monstruos <risa> que me llamaron la atención. Qué perroso diciendo que de Himal. En serio, qué error tan garrafal tuve. Aquí tenemos otros dinosaurios. Igualmente, estos parecen. Estos ya parecen noventeros. Uh -huh. Los que estamos viendo son Son tiburones, son dinosaurios. ¿A ti te gustaba jugar con este tipo de juguetes? Sí, sí pero. Sí. ¿Con animalitos? Sí, sí, sí. Sí, sí, me gustaba Ese mucho. De... Sí. <risa> <risa> sí, sí, sí, oui. güey. Sí, uy. Sí, uy. miren este por ejemplo este ya es completamente japonés esto no se encuentra en latinoamérica este bootleg aunque sea un juguetito piñatero está genial este tiene también que ser un, un, un kaiju de alguna serie japonesa pero está excelentísimo para ponerlo precisamente como en un stand de, de otro planeta, está buenísimo porque no es ni dinosaurio ni, ni monstruo ni algún animal conocido vean esos cuernos eh, ese rostro alargado las espinas que tiene atrás es completamente como si fuera un dinosaurio pero las características muy diferentes entonces es completamente un monstruo de otra dimensión aquí tenemos otro de los que me llamó la atención este también viene siendo un yokai no digo un kaiju perdón este es un kaiju y también es bootleg, es un muñequito piñatero, pero está padre, ¿no? ¿Sí ¿Sabes qué es Kaiju? ¿No? Es como monstruo, bestia. Ok. Sí. Ahí está. Dice Oliox, madrecita. Aquí tenemos otro. Igual, mira, me salió repetido. ¿Qué quieres, niño? ¿Qué, qué? Yo trato mal a los niños. O Esos sea, son mis juguetes ¿Por qué vienes a molestarme? Enséñalo a la cámara mm, ¿Ese es el que me vas a regalar? Ese es no, el mío, ¿no? Ese es el, tuyo. Ajá. Ese es el, este... ¿Cómo se llama? El tigre de Siberia, ¿verdad? Así le puse Máquina de matar, tigre de Siberia Estoy hermoso, ¿verdad? Bueno, ahí está. El tigre de Siberia es una de mis nuevas adquisiciones. Adiós, tigre de Siberia. Bueno, y acá tenemos también a un, a un Diplodocus. ¿Sabes qué es un Diplodocus? Es un dinosaurio. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo diferencias un Diplodocus de un brontosaurio? Por la forma del cuello. ¿Eh sí? El brontosaurio tiene una, una, un cuello más corto y el diplodocus tiene la cola y el cuello más largo. ¿Ah, sí? Uh -huh. Ah, mira. <risa> ¿Es, a ver, no hazme... es brontosaurio, es un diplodocus. Ok, diplodocus. A ver, este, si me dices qué es, te regalo 200 pesos ahorita mismo. Ese es un... No, no leas, no leas, no leas en los no, comentarios. No, yo estoy leyendo los comentarios. Te van a decir en los comentarios. A ver, díganme qué es, gente. <risa> es un rufián. No sé, güey. ¿Qué hizo un abrazo, un abrazo. ¿Hay... No, no sé. En... Es un estralopulopitecus. A ver si es son... un triceratops. No, no, no es un triceratops. Ese es... ¿No? Pie pequeño. No. No, tampoco. Nadie sabe, es un estegosaurio. Estegosaurio. Brontros... Brontosaurio. Estegosaurio ¿no? este... es. No, nah, estaba difícil. Mira, aquí tenemos Ay. otro, está buenísimo este. También esta escultura de muñequito piñatero está buenísima. Si me, si me adivinas cómo se llama. No, pues, Oye, este. 500 pesos. Diplodocus. No. Eh, Deja de acordarme porque ya ni me acuerdo yo cómo se eh, llama. Se llama... ¿Cómo se llama este? Ahí en el... ¿Cómo se llama este? Dígame que ya se me olvidó el nombre en el chat. Se llama un. pero No, no. Tiro. No, no. No, no tampoco es igual no Tampoco. Peje lagarto, tampoco. Este es un. dime ¿cómo se llama? Dimetrodon. Dimetrodonte. Dimetrodon, dimetrodonte. Es Dimetro... ¿Ah, está, te lo dije primero. No, ya, ya. Ah, Tú dijiste si me dices? Ya, más que primero... estaba diciéndote del oh, okay. Mira, aquí está. Dimetrodon bien para Jordi, el niño pues. ¿Por qué, amor? Pues se ah, llama. Ah, se llaman Jordi se Niño. Llama. Jordi Niño Polla sí. se llama. Aquí tienes un murcielaguito. Estos están bonitos. Oh, eh, en los ochentas sí. había de estos, pero este es japonesito. Entonces, por eso está como que más rarito. Sí. Como... Sí, y bueno, ya eh, como... vamos a ver. Todos estos dinosaurios los compré. Porque venían las otras figuritas, las que me llamaban la atención. Aquí salió un elefante. Entonces, pues, ¿y por qué Oxlack? ¿Por qué traes...? figuras de esas que hay en, en México las encuentras, yo te las vendo de a peso, pues porque no pueden traer una figura como estas, miren. Por ejemplo, todo ese lote lo compré solamente por esta figura, vean la belleza de monstruo. Vean, estos monstruos son los que no hay en Latinoamérica, estos son los monstruos japoneses, está chulísimo, está chulísimo este. Es un igual a tabasqueña. Una iguana tabasqueña ¿Ox, Otra caja de la Deep Web Exactamente, es una de la Deep Web Munra es de los Thundercats No de he -Man. ya sé Jordi, cállate los ojos Ya lo sé Vamos a ver qué más tenemos Vamos a ver qué tenemos acá Uy, uh, aquí viene uno de los Pesados Uno de los pesados Esta es una un kaiju que lo vi y dije, tiene que ser mío. Estas esculturas a veces son eh, seriadas porque se hacen para algunos eh, eventos de algunos. Eh, algunas personas en Japón se dedican a hacer esculturas para kaijus. Hay eventos sobre eso y bueno, esta que estamos sacando aquí. Es un sasquatch del espacio, sasquatch del espacio, un pie grande del espacio, véanlo, es Marmite, es una chulada, no hay muchos Y bueno, yo pienso tener una colección de, de este tipo de figuras que son exclusivas, que son limitadas, que son hechas por marcas como Bullman, como Marmite. Que son bastante costosas, pero. Pues a mí me encantan estos monstruos, estas criaturas. Tengo solamente dos marmit Por lo difíciles que son, por lo costosos que son. y tengo este este que le va a ser compañerito a, al otro. ¿Puedes bajar el azul? O bueno, nada más. Eh, es el de allá, es el de ese Es eso. ese Es el otro marmit que tengo. ¿Sabes qué? Esa, esa cámara. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, está. ahí sí se ve, sí se sí, ve. Sí, sí, sí, sí. Está padrísimo, me encanta mi marmit. Les voy a decir un secreto. Eh, cuando vino aquí el youtuber de los juguetes, que ustedes ya saben cuál es ese youtuber de, los, de las colecciones y de los juguetes, se quería llevar ese marmit. Se lo quería llevar, se lo quería llevar. Con un milanesón. Le gustó, eh, lo quería y lo quería, pero no, no lo dejé ir. Obviamente son mis juguetes, yo también colecciono. Entonces, ya sabrán que se enamoró de ese Kaiju que tengo ahí arriba. Y bueno, este es el segundo Marmit. No es cierto, este no es Marmit. Es CHB, no sé qué sea. Pero creo que sí es Marmit. Entonces, vean, está padrísimo. Es un Sasquatch del espacio. Así decía la, la descripción. Sasquatch del espacio. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? Está padre, a mí me gusta. ¿A te gusta? Sí, Chilibona. dice, está chidísimo. Está chingón, está bien chingón. Dice, ¡uy! ¿Qué imaginación un gorila con colmillos y calvo? ¿Quién dijo eso? A ver. ¿Quién dijo eso? Aurelio. Aurelio. Déjanos ser Aurelio. Déjanos ser Aurelio. Déjanos, ser, Aurelio. Déjanos comprar cosas caras que, y calvas, caras que es un un qué. Un gorila con colmillos y... y calvo ¿Y calvo <risa> Déjanos pensar que es un Sasquatch del espacio Sí, <risa> mm, hombre mío Se pasa aquí cortándonos nuestra sí, imaginación ¿No? sí, sí, sí. Vamos a ver qué tenemos por acá Uy, uy ahora sí Miren nada más, qué chulada Yo ni, ni, lo, ni me acordaba de este No me lo van a creer para la gente que es metida en la criptozoología, este es para los de la criptozoología. Solamente en Japón podemos encontrar piezas criptozoológicas. Y esta es una de ellas. Esta es una pieza criptozoológica. Aquí por ejemplo. Se puede ver una nave extraterrestre. Se puede ver diferentes kaijus. No, no, no kaijus. Este. Cripto, criptidos, perdón. Y bueno. ¿Cuál creen que sea este críptido? Yo ya se los he presentado en algún video. Si me adivinas cómo se llama, te doy mil pesos, tío Droid. Ay, es el mismo que tienes ahí, ahí atrásito A ver, aquí no dirá, este como en de... español. No, no dice. No. La gente sí sabe cómo se llama este criptido A ver, déjame abrirlo. A ver, ¿con qué se no. Con T. T Ajá. No, no. <risa> un terasaurio, dice. Terezo. Dice Ebe. Su Ebe. ¿Qué? A ver dónde está eve Exactamente. Ebe. Exactamente. Ebe, Ebe si sí se, sí, se supo que críptido es. Un Tsuchinoko. Un tamagotchi <risa> Es un tsuchinoko. Ay, No es que no quiero lastimar la tarjeta porque porque soy este, coleccionista. Sí. Y quiero tener las piezas bonitas y pues bueno aquí está un suchinoco vean. Wow. Un suchinoco vean nada más. O sea y ahorita sale el otro güey. Oh, sí, sí, nomás es una serpiente gorda y, y, <risa> y, y corta. <risa> pues sí, pues sí, Aurelio, pues sí. Es una serpiente gordita y cortita. Ese es un suchinoco. Tiene un... forma de poner. Críptido. De críptido, obviamente. Tiene forma de, dice Aníbal. Vale. Bien. Aquí tenemos dos, dos suchinocos. Este sí lo voy a romper. No me gustó mucho el colorcito rosita, pero sí se ve bonito. De hecho, este sí se ve bonito en, en rosa y café. No, no sé. Los dos están padres. Sí, sí me gustaban las No me, Es que el rosa está como que muy subido, pero bueno. Eh, Tengo dos piezas criptozoológicas buenísimas. Este no tiene lengua. Suchinocos. <risa> este no tiene lengua, es verdad. Es que está, es, es la cría, apenas le está creciendo. Pues es que aquí, aquí debe decir. ¿Quién sabe japonés? Para que nos diga qué dice ahí. ¿Alguien que sepa japonés? ¿Qué dice? Este es Konishiwa. Konishiwa. <risa> que... Este es el de Goku, ¿no? <risa> <risa> bueno, están eh. épicos. Dice. Están padrísimos los Tsuchinokos. Vamos a dejarlos por acá. Sí. Aquí tenía un Tsuchinoko en chiquito, mira. Este Ándale. Es, este te digo un... que ya los había visto. Su, su, su, chino, en el Lectofest. Ah, en el Lectofest. Recuerden, gente, que voy a ir a un evento en noviembre. ¿Por qué me tiembla la mano? Mira, sí. qué feo es estar viejo. Este, Voy a ir a un evento a Mérida, Yucatán, en noviembre. Así que no se lo vayan a perder, gente de Mérida. Voy a llevar mis piezas, mis figuritas de criptozoología, mis libros. Voy a dar conferencias, vamos a platicar, vamos a convivir. Así que eso será en noviembre. En Mérida no se les vaya a olvidar para la gente que vive por allá. Y esperemos que hagamos otro evento... Cerca, todavía hay espacio para los eventos que se están realizando, que se van a realizar en octubre con respecto a Halloween y al terror y paranormal, entonces todavía quizá pueda ir a otras ciudades, estamos viendo, lo del COVID vino a, a, a afectar muchísimo todo esto, pero bueno ya estamos regresando de, de eso y estamos teniendo ya algunos eventos, estoy apartado ya para noviembre, para media Yucatán, así que estaré por allá. Y vamos a ver esto que es genial. Es mi, mi caricatura favorita. Vamos a abrir primero esto. Okay. Mi caricatura favorita. Si tengo que escoger entre todas las caricaturas del mundo, yo escogería esta. ¿Cómo crees que se llama esta caricatura? ¿No la viste, tío Roy? ¿Con qué letra empieza? M. Empieza con M. ma me mame meta no sé más sin casi latina me Meta, va meta Ahí vas eh casi latina más sin más sin mira nada más chulada más sin aquí lo, lo interesante es que en más sin se se transmitió en Latinoamérica en Masinger Norteamérica ex en España, en diversos países, y es que en México no hubo una, pues bueno, no distribuyeron juguetes de Massinger Z, no hubo alguna empresa que se dedicara a hacer Massinger Z, entonces los que había en México eran bootleg, y en, en Japón obviamente por ser una caricatura japonesa de los años setentas. Eh, si sí se realizaron figuras y entonces estas por ejemplo son muy codiciadas o cotizadas aquí en méxico porque no hay hay que traerlas desde japón y bueno aquí tengo eh, tienen sus datos bien completamente japonés esa cámara me hace ver muy feo <risa> dice oxy mi esposo tiene una colección de serie de messenger z mándanos una foto quiero ver la colección y bueno aquí tenemos este que es eh, grand messenger no te voy a contar toda la historia, pero me gustó mucho más Inger okay. porque era un héroe, un héroe que, que sí fue, al final de cuentas, este, vencido. Todos los héroes, como Superman, como Goku, o sea, me cagan estos Gokus y Superman. ¿Vencieron a Iron Man también? Ah, por ejemplo, él no me cae mal, no me cae mal. Porque, o sea, siempre Goku, siempre gana, siempre gana, siempre gana. Superman siempre gana, siempre gana, siempre sí. gana. Y este, pues obviamente también ganaba, ganaba, gana, ganaba. Pero una vez le aventaron tres robots y este y lo, lo destruyeron entonces, por completo. Fue increíble, fue increíble ese capítulo. Porque más Z, a pesar de que fue un héroe, pum, lo chingaron. Le hicieron bolita entonces. Le hicieron bolita y sí, o sea, sí, fue real, ¿no? no que a pinche Goku, con nada <risa> le gana ni a no. Superman menos. Y bueno, entonces salió este que era el Grand Messenger. Cuando este se terminó, salió el Grand Messenger. Se supone que el Messenger regenerado. Eh, y los capítulos de Grand Messenger, eh, pues también tuvieron sus vistas. Pero la verdad es que todos recordamos solamente a Messenger Z. Ya el Grand Messenger ya no fue lo mismo, ¿no? Así deben decir: Antes era Chevrolet, ahora ya no. Así igualito. Como ahora me dicen a mí. Y miren, lo compré este lotecito, lo compré por los más señalcetas Pero especialmente por esta Uf, uf. Si me dices cómo se llama, te doy dos mil pesos Ay, no Ay, Dios de, te debes de saber de Este... Este... Ahí te lo van a decir en el... Te lo van a decir en el chat Mira, esta... Es Afrodita Afrodita esta, esta ya no, no vale porque te lo dijeron. Ah, esta sacaba sus misiles y eran sus pechos. O sea, oh un pecho era un misil. Con razón aquí los comentarios de la que lanzaba leche por las... <risa> sí, esta es la que disparaba sí. las teclas. Pero, ojo, si disparaba las teclas, no exactamente. Manches. Sí, disparaba las teclas. No manches. Sí, esta disparaba teclas. Mira, Marín. Y pues... Tenemos ya a Afrodita. Poco a poco espero poder conseguir. Es súper difícil y súper caro eh, coleccionar estas figuras de Massinger. Pero al menos ya tengo algunas. Unas cinco tengo. Pero quisiera tener algunos de los monstruos, de los robots, de los mecas. ¿Sabes que Massinger fue el padre de los mecas? ¿Sí ¿Sabes qué son los mecas? ¿Qué son los mecas? Este, los mecas... Son los robots tripulados. Ok, como los Power Rangers y esas cosas. Por ejemplo, Tetsujin era un robot. Okay. Tetsujin es como de los 50, por ahí. No, Pero trae, de... Tetsujin eh, se manejaba solo. Pero este es el primer meca El que lo tenía un, un humano, aquí adentro va Koji Kabuto, en su, en su navecita, se pone encima de la cabeza y ya lo controla. ¿Has visto eso de los pacíficos? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Gigantes? ¿Gigantes del sí, pacífico? Sí. Exactamente, esos son mecas Ahhhh eh, Massinger es el padre de todos los mecas ¿Eh? ah, Mira, hoy aprendí algo hoy aprendí el Massinger, peca? el padre de todos los mecas Massinger, el padre de todos los meca y bueno, mecas Bueno, esta es la última figura, no sé qué sea ¿Qué son mecas? Uy, oh, no puedo no, creerlo, meca. no puedo creerlo, mira ¿Qué Sin pues, querer meca, dejé meca, algo Yo creo que esto sí eh. es lo mejor es... Sí, yo creo que este sí es un... ¿Es un No, este no. sí es un extraterrestre Dejé lo mejor sí, sí. para el final, exacto Este... Ah, ¡Wow! Wow. Sí. ¡Wow! Este es el monstruo A ver, si ¿sí me dices cómo se llama Sé <risa> sí que es el de atrás <risa> Es el monstruo de Flatwoods el, mira. Uf, increíble, mira qué monote, no manches. No, no, no, hombre, está hermoso, qué cosa más bella. Este está hecho por Marmit. Ahora se a ver acá abajo. Exactamente es Marmit 1997. 1997, Marmit, qué chulada. Estas son las piezas de las que quiero. O sea, mira qué calidad. Y aparte, ¿dónde vas a encontrar un monstruo de Flatwoods? Wow. Y el monstruo de Flatwoods es una historia que se supone sucedió Donde un extraterrestre bajó en el bosque Y un grupo de niños lo descubrió eh, Y ellos, ellos indicaron las características del monstruo de Flatwoods Decía que traía una especie de falda Que también tenía una especie de gorro de capucha en forma de pico Que flotaba y que tenía dos ojos rojos que brillaban eh, cuando sucedió un caso en Monterrey donde a un policía, un policía dijo a los noticieros y que lo atendieron también los paramédicos de que estaba patrullando y de que le cayó una cosa encima de la patrulla y que cuando lo vio parecía una bruja y describió las mismas características, ojos rojos intensos, una especie de, de, de sombrero de pico y entonces en aquel aquella época, creo que ya fueron como año 2000 más o menos Por ahí así lo de que le sucedió al, al patrullero en Monterrey eh, Lo relacionaron mucho con el caso de Flatwoods El monstruo de Flatwoods Entonces este bien podría ser el mismo extraterrestre que vio aquel policía en Monterrey, México O en Flatwoods, en eh, Estados Unidos me parece que es Flatwoods Sí, creo que sí puede ser Estados Unidos, creo que sí Sí Está padrísimo, ¿no? Sí. Este tiene los ojos amarillos y tiene un, un ojo como raro Pero... Míralo Lo ponemos... Eh, ponemos, No, está bien, sí, color, <risa> color blanquito Es que parece que lo pintaron, mira Dice Pati Suárez, me encantó Sí, está pintado Está pintado, le echaron como... Se, se siente la, la pintura Sí Como es corrector barniz, ¿no? Como corrector o barniz, exactamente sí. sí Por eso está así pero tenía los ojos rojos. Yo creo que no les gustaba con los ojos negros o rojos. Ahí se sí, ve el, el, la pintura rojita. Y se lo pintaron como blanco. Padrísimo, ¿no? Mira, mm. eh, aquí va, va a estar en la colección de los extraterrestres. Está chimosísimo, ¿no? Yeah. Está buenísimo. Me encantó. Y es el más grande. What the fuck? Casi tiro todo. <risa> y aquí está el pequeñito, ¿no? Aquí está, exacto. Aquí está. El monstruo de Flatwoods. Aquí hay otro. Ah, sí. Mira, tengo colección. Ahora pone el tercero ahí al lado. Tengo uno, uno más chico que este. ¿En serio? Uh -huh. Ahí está ahí la de allá. A ver. A Entonces ver. Ver acá. Solamente está atrás del niño. Ah, sí, ya lo vi. Del sí. niño muerto que, que sacamos del panteón. Ahí está, Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí se está se en el fondo, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bueno, luego les enseño más cosas de la, <risa> de la colección Pues quería enseñarles estas piezas Pero esto No lo esperaba, o sea, no esperaba que saliera hasta el final No me acordaba, no sabía de qué tamaño era Y me súper sorprendió Qué belleza El monstruo de Flatwoods Pues ahí está, gente Les agradezco mucho Que me hayan acompañado en esta transmisión Si quieren conseguir o, o artículos así son muy difíciles, eh, Japón es uno de los países que sí, o los japoneses son de las personas que sí crearon artículos con respecto a la historia de los fenómenos paranormales, a la historia de la criptozoología, a la historia de la ufología, los japoneses les encantan estos temas y ellos sí crearon juguetes o más bien figuras representativas a todos esos eh, temas, entonces... Para que encuentren figuras de extraterrestres de casos reales solamente en Japón. Y Zen Market, pues por eso tengo tres años eh, que estoy con Send Market. Porque es ahí donde pude encontrar figuras y donde pude que me las mandaran sin ningún problema en la aduana. Sin problema de, de que salgan rotas, ni mucho menos. Tres años me han respondido increíblemente Zen Market. Y me puedo tener esta posibilidad de obtener figuras que... No tienen, aquí en Latinoamérica no hay Por eso también estoy pensando hacer un museo Una galería Algo para que puedan ver las figuras Y puedan ir ustedes a admirarlas No estoy haciendo como competencia de juguetes Con ningún otro youtuber Ni ningún otro coleccionista Porque la verdad lo mío Es netamente de fenómenos paranormales Así que mis colecciones no son juguetes En realidad son más bien figuras Que representan a toda esta historia Magnífica, maravillosa de los Misterios del mundo. El día de mañana les vamos a hacer una transmisión también o les vamos a hacer un video porque vamos a ir a, a ver a uno de los creadores de monstruos que mis respetos en mano de chango vamos a ir hasta su taller porque tenemos un plan y a lo mejor ustedes me pueden ayudar con ese plan queremos hacer un museo un museo Oxlack. mañana voy a ir a verlo vamos a platicarlo vamos a ver cuánto hay que invertir, vamos a ver qué figuras hay que hacer, cuánto se gasta en hacer las figuras, etcétera, buscamos patrocinadores, vamos a ver cómo le hacemos, pero queremos hacer un museo Oxlack, donde puedan ir a tomarse fotografías con los críptidos, con los extraterrestres, con los eh, fantasmas, demonios y demás cosas, pero que sean de la historia de los misterios, entonces mañana estaré en Ciudad de México y les haré un video o alguna transmisión. Así que sigan a Zen Market, les voy a dejar en la descripción de este video el link para que se creen su cuenta de Zen Market o vayan a la, al Facebook de Zen Market y pueden preguntarle lo que quieran. Ellos eh, tienen eh, personas que hablan en español, así que por eso también me fue mucho mejor utilizar Zen Market porque tienen gente que habla español y entonces cualquier pregunta que tengan, ellos te responden en español en su página de Facebook. Sigan a Zen Market, la verdad, el mejor lugar para obtener... Piezas no solamente de coleccionismo, juguetes, comida, ropa, tenis, teléfonos, videojuegos, consolas, todo lo que quieran y piensen de Japón. Todo lo que quieran y piensen de Japón lo pueden obtener por medio de Zen Market. Súper recomendadísimo. Dice Elena, ¿contrataste a un camarógrafo? Es el tío Droid. <ríe> que si, sí, loco. Sí, o sea, sí, pero no ahorita. ¿Contaste un camarógrafo? El tío Droy ya me, me ayuda desde hace mucho. Dice: Está padre verte tan feliz. O te reflejas tu niño interior. Gracias a ustedes. Y, ¿cómo se llamaba el, el chico que dijo hace rato que era un...? Aurelio. Vinche a... Aurelio. Vinche <risa> Aurelio que nos corta nuestra, nuestra Ay, imaginación. Sí, eh, nosotros aquí de... Y eh, que eh, fos, es un sasco. Aurelio, ¿qué, <risa> ¿qué tiene de extraño? Es un cuadrera con, con colmillos y pelón. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la transmisión. Ah, les... Ha, les... Doy una noticia. El día de hoy en la noche tenemos una transmisión especial. Transmisión especial tenemos al brujo mayor de Catemaco. Vamos a entrevistar al brujo mayor de Catemaco. Si ¿Sí me vendes. A las 10 de la noche. ¿Qué? A ver, les voy a enseñar, tío Droid. No, no, no. ¿Te enseño, tío Droid? Todavía no. Mándale saludos. No. Para que te conozcan. Tío Droy. Pero bueno, ya. A ver. Está bien. Hola. ¿Qué ahí, tal? Ahí está. No me vendes? ¿Me vendes? No, no, no, la verdad. No, no, no me no, no, no, no. Ni modo. Yo soy el tío Droid. Mucho gusto. Ahí está. <risa> Parte de, del team de Ozark Un muy buen elemento, muy buen elemento. Así que gracias. Gracias a toda la gente que estuvo acompañándome en esta abertura de cajas, de juguetes, de colecciones, de historias. Muchísimas gracias, Zen Market, por todo el apoyo también que me brinda. Y vayan a, a, a la cuenta de Zen Market, háganla y compren sus artículos o también vayan a la página de facebook los quiero mucho nos vemos al ratito en la noche tenemos la invitación con un, con la entrevista tenemos la entrevista del, este, del brujo mayor es que me están distrayendo tenemos la entrevista con el brujo mayor de catemaco les voy a hacer unas preguntas bien interesantes así que los espero hoy 10 de la noche nos vemos al ratito gente bye se me lengua la traba hasta me pongo nervioso ya. <risa> ya <risa> <me> acordaste, <risa> ¿no? Ya. Yeah. Yeah.